que ¿Qué eran cosas que tengamos con una fuerza cultural? Pero que les... pero continuamos, son culturalmente más fuertes. Le pedimos yo permiso a, a, a Sócrates. Ah, claro. Le pedimos los permiso los a Sócrates y poder... a Wanner. Sócrates y el ya... pa Para que Carolina pueda introducir la invitada de honor que tenemos de libertad, hoy. No son... Vamos a esa rigidez con el asunto de hacer televisión. Sí. ¿Cómo así? La televisión está perfectamente permitido. Sí, pero que estamos pidiéndole pausa, permiso. Sí. Y, y, y tenemos cinco personas que pero porque usted lo que le estamos pidiendo, como si fuera fotografía. Sí. ahora ten no, cuenta, pero es ¿no? pidiéndole permiso para él, ten Vamos cuenta, mira, ten presenta. cuenta que si tú sigues creando Yo, pero, esta pues, discusión, el vecino va a llamar el 911 Yo pienso que y sí, nos que van, no van a ir a trancar. Preso. Ah, ustedes están sí, como... No... ¿Quién es ese tema? El... Hola, Lucy. ¿Sí? Vamos a vamos ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos en este momento. Hola, Lucy. Sí. La... Lucy Santos, mercadóloga, docente, <risa> <risa> viene con pues nosotros sabes. a conversar pues sobre mercadeo, cosas. sobre consumismo, sobre el Viernes Negro. Vamos a darle la cordial bienvenida y gracias por estar acá. Buenos días, Lucy. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, que un honor y un placer compartir Gracias, esta mesa con ustedes bueno, y un compromiso sobre todo. El ¿eh? es nuestro Lucy, eh, tradición, consumismo, comercialización, mercadeo, esto es lo que tratan de inducir en las gentes un día como hoy. Tenemos un poco de todo, dependiendo de la perspectiva que lo mencionemos. Si hablamos de, desde el punto de vista de nosotros como dominicanos, es transculturación. Es una, es, es, hay que sí, entender sí, que Black Friday sí. es una costumbre, es, es estadounidense. Y ya los comercios eh, alrededor del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, en República Dominicana, sino que en Europa, en Asia, en todo el mundo, pues Black Friday es una costumbre que están adoptando los comercios mercadológicamente conveniente sí. para, para aumentar las ventas y, y crear toda esta fiebre de Atractivos. los descuentos que algunos sí son reales y se pueden aprovechar y otros, como ustedes mencionaban en el segmento anterior, te suben los precios para que tú entonces observes eh, la diferencia. La diferencia entonces te dice bueno, sí, está más barato, pero fue que meses anteriores te inflaron los precios, y sí, está al precio anterior. Ahora es un precio ficticio. Eh, en ese mismo contexto, ¿crees tú que se contrapone el, eh, al, al marketing o al mercadeo de la promoción el control de una autoridad para garantizar de que el comercio sea justo o coloque los precios reales de una oferta. Lo ideal es eso. De hecho, en nuestro país existe el ProConsumidor para, para regular eso. Sí. Lo que no es... Uh, uh -huh. Es, es, ¿Existe? Sí, okay. está. sí En Google supo, dice que sí <risa> en Google dice que ¿Tú sí ¿Tú Pero consumidor, sí, de verdad No, no, no, ahí está el partido de nosotros Bueno, volviendo al tema sí. el, de, lo ideal es eso. El problema no es que se regulen los precios, el problema es la publicidad engañosa que existe y que se puede dar. Entonces el mismo el cliente, el mismo consumidor puede eh, buscar diferentes alternativas para que si no hay un ente específico que vele por mí, pues yo vele por mi precio también, o sea, por mi dinero. Y es lo que cada quien debería de hacer. Luz. Desde el punto de vista de, del comercio, porque lo que sucede es que... Nosotros tenemos la tendencia a satanizarlo todo. Yo no veo nada de malo a que una persona eh, acumule dinero durante todo el año para esperar esta fecha para tratar de comprar algo. Claro. No, eso... eh, yo no veo nada de malo que si está consumismo, es una etapa de la humanidad que estamos viviendo, que el que quiere venir con bueno. un pensamiento troglodita a tratar de regir la vida de los seres humanos, los seres humanos tienen que desempeñarse en libertad si quieren consumir que consuman, si pueden claro. consumir que consuman, eso no tiene nada de malo, si quieren, tener quiere... tres camellos. Si quieren comprar cinco vainas y tienen dinero para comprarla que la compran, eso es un problema yo digo desde el punto de vista mercadológico de, de la tienda del de de, de que tiene el capital ¿Cuál es el beneficio que aporta esto? O sea, ¿es eh, eh, eh, eh, útil para ellos que cita esta fecha? Eh, ¿Por qué nada más lo hacen un solo día si, si, si realmente uno sabe que hay un beneficio en eso? ¿Por qué no lo hacen más días? ¿Qué pasa con eso? Bueno, desde el punto de vista del marketing, el marketing siempre va a buscar crear valor en el, en el cliente, en el consumidor. Claro. Obviamente no crear valor gratis, sino que ese cambio de un beneficio económico. Claro que sí. Y en estas fechas obviamente el beneficio económico es mucho mayor porque la venta aumenta. Sí. Eso eso es lo primero. Los volúmenes. Eh, ya el, el Black lo que es Black Friday está evolucionando. Hace unos 10 años veíamos la gente eh, eh, amontonada en las tiendas. Ya las los comercios están evolucionando. En vez de hacer un solo día de Black Friday, Ay, va, ya es. vemos que desde la semana, desde el lunes Así están es. las Silver, ofertas, Silver desde la semana anterior. Hay uno que se llama Pre-Friday. Black sí. Exacto, el Pre Friday. el Black Friday ya no es solamente ese día, sino que es las toda la semana y los Así comercios es. que aguanten está lo que es el Cyber Monday. Eh, que es creado básicamente para que después de las compras de Viernes Negro, entonces eh, para las compras específicamente por internet y de artículos tecnológicos. De artículos tecnológicos eh, Lucy, hay un elemento que me gustaría que tratáramos acá. Eh, se habla mucho de la transculturación y de la influencia que tienen los, las grandes potencias en países como nuestro o en América Latina. El tema de Viernes Negro. Eh, yo lo, lo veo más como un tema comercial, de aprovechar el momento o de aprovechar este tema que tiene un impacto un día específico y que los comercios lo aprovechan. No así lo veo como transculturación. ¿Qué opinión te, te merece esto? Bueno, eh, negocio. Yo veo negocio. ¿Qué te digo? No veo... Sí es negocio, es aprovechar. Eh, digo transculturación porque no es nuestro, o sea, no es una, una festividad, no es un día, no es una oportunidad que salió de República Dominicana, sino que se originó en los Estados Unidos, específicamente Viernes Negro viene desde Filadelfia y, y es porque inicia la temporada de compras navideñas. Nosotros en República Dominicana eh, últimamente sí hacemos compras navideñas, pero no... La cultura de pero pero no ha, es nuestra cultura como tal pero, entonces Luz, se ha mundializado como como sí. como, eh, como momento para la compra o sea el viernes negro ya no es solamente norteamericano sino la, la, el internet ha hecho que todo el mundo asuma ese, ese estilo de, de comercio, ¿no? Sí, se, se, se ha mundializado, digamos. Precisamente, ¿No? esto es una de las, de las eh, influencias de la globalización. Exactamente. Eh, no Exactamente. solamente, y, y dije al inicio, no solamente eh, nació en Estados Unidos, no. pero ya se ha adoptado en Europa, en Asia, y por supuesto en Latinoamérica, y desde el punto de vista del marketing, es la oportunidad para cambiar como, como parte de sus orígenes las empresas que tenían ventas bajas, que estaban en, estaban en un unos rojos cambiaron hacia números negros y por eso también viene el término de Black Friday, por aumentar las ventas. Lucy, ¿Tú, tú comprarías... no es que sea malo, no es que sea malo, es bueno. Claro yo misma bueno. Eh, a nivel personal, mi claro familia hemos bueno. aprovechado claro, las ofertas de Viernes Negro. Yo tengo meses. varias tiendas online, que yo tengo el carrito ahí, eh, eh, eh, varias ah, varios de, artículos, observando <risa> para monitorear los precios. Claro. Lo que sí es que, que comprar, el, el, temor, el, el consumidor, el cliente, exacto, que nos, que nos está observando a través de la televisión eh, no, no debemos de comprar por impulso y es, y es lo malo sí. que no es un problema de préstamo para poder comprar porque quiero comprar es, eh, ahí sí ahí si usted ver. se planifica no está mal mm. si usted se planifica no está mal el problema es que a veces Sí, porque si tú te planificas que vas a tomar Atención, un dinero prestado no porque, tú vas, porque tú necesitas comprarte, qué sé yo, una nevera y tú prefieres pagarla a plazos por tu por tu situación económica, pues está bien, pero no que tú lo haces por impulso. Y por pues si se daña Exacto. también. Esa hacer una publicidad Voy, gratuita a Amazon.com. <risa> <risa> Señores, cómprese un Alexa que están a 20 dólares. Eso es una chulería. Tú llegas a tu casa y la Alesa, ponme música. <risas> <risa> uh, por de, madre. Sí. de verdad. Sí. con relación a eso, a, ¿A, propósito, a propósito hoy, Amado, de que tú mencionas... Un borracho, amigo mío, Ay, un borracho le dijo a Alesa, búscame una mujer. Miren, a <risa> propósito de que Amado menciona ahora <risa> a <risa> Amazon y esas <risa> tiendas de compra y venta online, realmente en Estados Unidos... Si sí se ponen estos precios reales que tú lo puedes palpar, pero normalmente en la, en la República Dominicana, por esa cultura del tigraje que hay aquí en este país, normalmente lo que hacen es que engañan, en, en un gran porcentaje engañan a la gente. Eh, te digo porque nosotros hicimos en, en una ocasión, ya nosotros hablábamos anteriormente de eso aquí, de que hicimos, mi esposa y yo cuando nos íbamos a casar, hicimos primero, como una especie de sondeo, Cuatro meses antes, fuimos a todas las tiendas de San Francisco a anotar los precios y después fuimos en Viernes Negro y era un engaño lo que había en la mayoría de ellas. Mi esposa o sea, te ponían, <ríe> Oye, me da rabia, eso. Una lavadora que te costaba, por ejemplo, realmente 12 mil pesos, el día del Viernes Negro te lo ponían antes 14 mil, ahora 12 mil. O sea, supuestamente te le estaban eh, eh, rebajando 2 mil pesos, pero realmente no. Era una, una publicidad Están engañosa. Están jugando con la, Entonces, de la ¿Qué persona? hacer con uh -huh. esto, Lucy? O sea, ¿cómo poder aquí en la República Dominicana identificar este tipo de, de engaños si se quiere. Precisamente eso que, que hiciste tú y tu esposa, o sea, monitorear los precios. Si usted tiene plan y planificarse, vuelvo y repito. Sí. Si usted tiene pensado que quiere adquirir algún artículo específicamente costoso, una nevera, una estufa, una televisión, entonces, comience desde agosto, septiembre, a monitorear los precios. Sí. Porque sí hay lugares que ponen ofertas buenas, pero hay otros que hacen lo que tú dices. Sí. Entonces, usted va monitoreando los precios, va observando, y dice, ah bueno, si la oferta es real, me conviene. Entonces, no lo, lo puede adquirir. Eh, Lucy, este, eh, <risa> todo este tema de, de ofertas y oportunidades, hoy vemos que vivimos una vida, eh, como dice un autor, líquida un tanto rápida de como un fluido cualquiera. Y no una experiencia no termina de concretarse cuando ya tú tá, eh, eh, te llevan a otro nivel. ¿Eso es gracias al marketing? Y si el mercadeo entonces afecta directamente a la vida del ciudadano cuando se practica de forma... Le metiste filosofía, sociología y sí. mercadeo. Hay que, <risa> pre hay que preguntarle sí. a la gente Ay, ahora, ¿cómo, ¿qué no, ¿Cómo anda espérate? tu vida líquida? Sí. No, no, no. Tendrá una crisis forma, existencial ahora. Eh, sí, sí, les... de... no. Mira, es simplemente, concreto, oh, si el marketing entonces ataca directamente el sentido de los consumidores, no satanicemos el marketing. Es ah, lo primero. Claro, el marketing claro. no, el marketing no es malo como tal. Lo que no, pasa, lo es, que que el pasa el es que hay personas que lo usan de una forma y otra. Ya yo lo entendí. El sí. marketing lo que busca es satisfacer necesidades. Bien. Dese deseos, eh, entonces, si no, si ya no, no tienes estas, pues es posible que yo te cree otras, Exacto, ¿verdad? Claro. Pero al final, lo, lo ideal es que yo trate de crearle valor a esa persona, que esa persona adquiera mi producto y que pueda ser algo beneficioso para su vida. Desde ese, así que nosotros no lo venden en el marketing, pero nosotros venderlo para adelante, usted sabe. Yo lo entiendo, <ríe> Pero si sí, tú, eh, tú eh, tienes eh, un radio y te dan, te, te, te crean la necesidad de tener un home feeder en tu casa. Pero, pero tú lo acabas de <risa> Claro, Tú eh, nos estás diciendo que compremos una cuestión claro que nosotros que realmente sí. ni siquiera la tenemos en la mente, sí, pero, Alexa, claro y claro para que, sí, que la claro. te pero, suba y te, y te baje la música. Sí, pero, pero, pero, yo, claro. yo, yo apenas margen. llegué. Le voy a preguntar si conoce. yo apenas de, llegué así. Que, te digo el luz que, que a veces dijo. me aparece y yo solamente lo veo. ¿Qué necesita yo no le he pedido nada. <ríe> Eso está bien. <ríe> Van, pero la diferencia entre sí. el radio y el home theater es que te crea un nivel de experiencia totalmente diferente. ¿Verdad? Sí, eh, sí, es sí, diferente. Entonces, eh, yo creo que el marketing eh, sí crea necesidades. Sí, te, te, a veces te vende cosas que tú no necesitas pero que te agrada. Ahí entra un poco lo que es el consumismo. Eh, pero básicamente el mercadeo se va adaptando a la evolución del ser humano, añadiendo claro. lo que es el componente tecnológico también. Y el confort. Pero aquí hay una confort, situación confort. Uh, que quizás pasamos por alto. Black Friday es una oportunidad para las empresas. Ay. No solo de hacer negocio, sino de renovar las existencias. Sí. Durante todo el año hay muchísimas cosas que una, las grandes empresas no pueden vender y esa es la oportunidad que ellos aprovechan para tratar de venderla. Si tú vienes y dices que, que va a subir el precio de, de 12 a 14 para después venderlo a 12, tú te estás haciendo una campaña en contra de la posibilidad que tú tienes de renovar el inventario, porque de lo que se trata es la gente aprecia y se da cuenta cuando tiene precio verdaderamente atractivos. Y si tú no cumples con esas expectativas, si tú no cumples con esas condiciones, no, vuelvo. no vas sí. a poder renovar ese inventario que tiene ahí, vendiendo a los mismos precios estándar en, en Black Friday. Por eso yo pienso que eso no... Aunque pueda pasar en, en, en algunos establecimientos tiene que ser de personas que no tienen el concepto claro de cómo es que funciona y cómo se van a deshacer de un grupo de mercancía de ahí que ya no les sirve ya no les sirve en el sentido de que no tiene salida, que no se vende fácil y que tienen que buscar la manera en esta fecha de crear la necesidad, como ella dice, de hacerlo atractivo para que la gente se lo puedan llevar y sí. que sí. puedan llevar es, Que realmente es parte del objetivo fundamental desde de, de los inicios. Bueno, desde el punto de vista de, de las empresas, usted tiene que vender, o sea... Usted tiene que vender y prometer buenos productos. Correcto. Es lo primero. Si correcto. tú tienes un inventario que tiene mucho tiempo y ese, ese producto está defectuoso, entonces eso puede afectar tu imagen como compañía y, te, y puedes perder Correctamente. clientes. Correctamente. Es lo sí, primero. Sí, correcto. Este, y, y qué sé yo, básicamente el, Black, el, el, el punto del Black Friday es eh, buenos precios, buenos productos. Correcto. Si tú no ofreces esos descuentos, esos buenos precios, ni tienes los buenos productos, entonces eso va a afectar a tu imagen como compañía, entonces vas a perder clientes a la corta ah, o a la larga. de la razón de lo con que eso. Eh, Sócrates okay. decías eh, básicamente, el, el, lo que se utiliza o lo que se hace en los viernes negros son promociones. Las promociones claro. en las empresas es lo que busca salir claro. de esas mercancías claro. que ya eh, no quieren tener en stock, uh -huh. no quieren tener en almacén. Uh -huh. Y, por supuesto, tener una eh, distribución momento, rápido. Uh -huh. rápido. Esos son todas. dos aspectos fundamentales de la promoción, que claro. es básicamente lo que es viernes negro. Eh, y no creo, a menos que una persona o un empresario o un comerciante que tenga muy poco conocimiento, si quiere salir de mercancía, pues haga eso que tú estás diciendo. O sea, no es lógicamente posible tú hacer algo tan loco, sería la palabra. Hay de todo en la Villa de Señores. Sí, claro, claro que, que lo, lo, hace, bien, lo, claro. Claro. Yo lo comprobé. Y los que actúan así se Mira. quedan con su cosa. Yo no lo, lo, lo comprobé. Sé, claro, claro. Pero, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, me gustaría Qué puntualizarle tres cosas importantes a, a nuestros amigos televidentes eh, para comprar en el Black Friday. ¿me da? Lo primero es planificarse. Lo he dicho como 100 veces aquí, pero no, sí pero es importante planificarse. No, no te eh, tener su presupuesto de cuánto usted va a gastar y, y cuánto usted está dispuesto a salirse del presupuesto. Para no alocarse, ¿verdad?, con las deudas. Eso es lo primero. Lo segundo es comparar. Comparar precios sí. en los diferentes lugares. Si usted compra online, en las diferentes tiendas online. Que, de hecho, ya todos se está moviendo hacia mucho más la compra por Internet. Claro. Eh, esa es la tendencia. Claro. Y lo tercero, compra lo que usted necesita. No compre, ¿verdad? Uno siempre tiende a comprar, especialmente nosotros las chicas, ¿verdad? Ay. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero sí. trate de, de enfocarse en comprar lo que usted necesita, porque así se evita el, ah, ya lo tengo, lo compré y después el dolor de cabeza. Entonces, prográmese. Compare y compre solo lo que usted necesita las, para aprovechar verdaderamente estas ofertas. Una de las uh, la, uh, cosas importantes que vi para el asunto del Black Friday, que se daba como consejo a, lo, a los posibles consumidores, es que tomen en consideración la política de devolución de la tienda donde se va a comprar. Ah, ¿sí? Muchas veces vamos y compramos, tenemos el precio. Aquí sí. entran muchísimas cosas que son refurbished o sea, que sí. ya pasaron por mano sí, sí. correctamente. Entonces, y cosas que pueden ser nuevas, pero es que si tú no tienes una política de descuento, entonces cuando viene a ver, te lleva para tu casa un problema. Entonces, sí. esas son cosas que hay que tomar en consideración a la hora de, de entrar en esto de la compradera. Tits de Sócrates. Sí, eso está claro. <risa> Bueno, entonces, la, eh, finalmente, el día de, de hoy... Es Viernes Negro. Es Viernes Negro. Y, y ese día, usted como mercadóloga al comercio, ¿qué mensaje le envía para preservar también que el cliente regrese? Muy bien. Bueno, esta es una oportunidad excelente para usted obtener nuevos clientes. También vender la mercancía que usted tiene y, por supuesto, eh, eh, dar, darle seguimiento a esas personas. No solamente que te compren una vez, sino brindarle toda una experiencia, además de unos precios excelentes, eh, para usted obtener verdadera rentabilidad y buenas relaciones con sus clientes. Entonces, ¿qué le digo? Planifiquen también los comercios, eh, oferten buenos precios y, por supuesto, traten bien al cliente, porque así es la única forma que van a asegurar que ellos regresen a sus Luce, teórica. Teórica. Señores, ojalá. Tú eres muy telegénica, mira sí. que enfócame a Luz enfócame a Lucy Santos, Luce. Luce. Luce Santos Luce. Luce. Mira, mira, mira, Lucy, mira. Sí. ha estado con nosotros hablándonos del sí. Negro. Ojalá ¿sí, que ¿verdad? los no. empresarios también. Sí. Como, tradición, tradición como tradición, como sí. tradición de consumismo fue el tema que desarrolló Lucy Santos. Amado, un ojalá que los empresarios de ahora en adelante también en la República Americana comiencen a pagar por lo menos un día antes del viernes negro para que la gente también pueda aprovechar los precios a pagar, por ejemplo, por eh, ejemplo, hoy estamos a 29, no, mañana estamos a 30, las empresas pueden pagar dos días ya, ya, para que la gente sí, se no, pueda aprovechar no, no, si y, así, y así aquí. se agiliza el comercio, sí, que eso vuelve a ser Vamos a dejarlo de en el, de el aire. aire. Chacho, ya arriba. Señor. Bueno. Gracias, Lucy. Oye, dice, dice, sí. dice Lucy que hay algunas empresas que lo han hecho. Que las empresas también entiendan esa parte. Claro, que ese juego del comercio. Sí, que para no que la gente. Gracias, Lucy, por estar no con nosotros. Agradecidísimos sí, sus comentarios y, e informaciones y orientaciones. Sí, nos vamos muchas a, gracias. Nosotros nos a, vamos, a, señores, vamos a ver lo que dice el WhatsApp. A ver qué dicen nuestros amables televidentes. No!